Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Berlín y estamos en un nuevo módulo de este curso gratuito quiero emprender por dónde empiezo si estás pensando en montar un negocio digital o ya te has lanzado pero realmente no sabes cuál es el camino que tienes que tomar para hacer crecer tu negocio quédate porque aquí en este curso a través de 10 módulos que es de lo que consta este curso te voy a enseñar cómo montar ese negocio digital totalmente desde cero, así es como yo lo hice y en este curso lo que estoy compartiendo contigo es toda mi experiencia, la experiencia que he acumulado a lo largo de estos años aprendiendo por supuesto de mis aciertos y de mis errores. Cuando comencé realmente no sabía nada acerca del mundo del emprendimiento, no había ningún emprendedor dentro de mi familia, no tenía ni, incluso ningún amigo ni nadie de referencia como para preguntarle cuáles eran los primeros pasos que yo tenía que dar, así que me sentía muy muy insegura y por eso ahora que tengo experiencia, que mi negocio ya funciona, quiero ayudarte a ti a que también puedas lograrlo. En este módulo, de lo que vamos a hablar es acerca de cómo educar a nuestros clientes. Eso es algo muy muy muy importante y que a mí me hubiese gustado que me digan antes porque realmente me hubiera evitado muchísimos dolores de cabeza pero antes de empezar a hablar de ello quiero recomendarte que si aún no has visto los anteriores módulos de este curso lo hagas te voy a dejar aquí arriba una tarjetita con todos los vídeos anteriores para que vayas a verlos y sigas este curso paso a paso porque es muy importante lo he pensado de forma de eh, cómo vas a ir avanzando dentro de tu negocio así que no te pierdas ninguno de estos módulos y también para ello suscríbete a mi canal y activa las notificaciones así vas a ser una de las primeras personas en enterarse que ya hay un nuevo vídeo me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en youtube ahora sí dicho todo esto comencemos a hablar del el tema de hoy que es cómo vamos a educar a nuestros clientes para tener libertad con nuestro negocio que es al final lo que estamos buscando cuando emprendemos comencemos con ello Como te decía anteriormente en este vídeo quiero hablarte acerca de cómo educar a tus clientes. Esto es muy pero muy importante, te lo aseguro. Si yo hubiese visto un vídeo en donde alguien me hablase sobre esto, realmente me hubiese evitado muchos dolores de cabeza, te lo aseguro. La verdad es que cuando hablamos de educar a nuestros clientes, a lo, que, a lo que nos estamos refiriendo es a la importancia de explicarle a ese cliente cómo vamos a trabajar y cuáles son las normas de trabajo que vamos a llevar adelante. Esto es algo que que sobre todo cuando estamos comenzando pasamos totalmente por alto. Pero lo cierto es que dejamos de ver que hemos emprendido porque queremos tener más tiempo libre, queremos disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, de viajar, ser nuestros propios jefes, eh, no estar corriendo por las urgencias de otras personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando no ponemos una serie de normas y sobre todo cuando nuestro cliente que no tiene por qué saber cómo va a ser esa forma de trabajo, lo que termina sucediendo es que terminamos siendo esclavos de las peticiones y las urgencias de otras personas. Por lo tanto, nuestro negocio se transforma en otra cosa totalmente distinta que nada tiene que ver con lo que nos habíamos planteado desde un inicio. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de educar a tu cliente? Y esto te recomiendo que lo hagas desde el inicio, desde el momento en que esa persona te dice Ok, voy a trabajar contigo, quiero que seas mi proveedor, es momento de comenzar a poner esas pautas y esas normas, porque si no, el cliente no sabe cómo va a ser el método de trabajo, tú no estableces esa serie de normas y esos límites se comienzan a eh, traspasar, se genera una situación incómoda en donde a ti te molesta lo que la otra persona está haciendo, la otra persona lo sigue haciendo porque no sabe que no es así, etcétera, etcétera. Se arma una gran bola de nieve con algo que sinceramente podríamos haber evitado y algo que podríamos haber definido desde el principio. El primero de los aspectos para educar a un cliente y que además no solamente es para educar a un cliente, sino también para tu seguridad como emprendedor, es que en cuanto eh, se confirma el presupuesto que hemos, que hemos enviado, tenemos que firmar un contrato de servicios en donde se establezca cómo va a ser ese servicio, qué es lo que incluye ese servicio, qué es lo que no incluye ese servicio, qué es lo que podríamos hacer, pero eh, cobrar de otra forma, si es que ya tienes una... Una, eh, una tarifa especial, yo por ejemplo durante un tiempo tenía una tarifa que le indicaba a mis clientes que si por algún motivo tenía que hacer alguna tarea eh, extra que me llevara más horas de lo que realmente estaba incluido dentro de mi fee mensual, iba a cobrarles X dinero. Ahora esto ya no lo hago, trabajo con eh, presupuestos por proyectos, pero también es una de las opciones del documento porque puede llegar a interesarte. Y esto tiene que estar todo establecido dentro del contrato para que el cliente sepa que, nuestro contrato de servicios nos vincula a ti como proveedor haciendo esta serie de tareas y a él o a ella como empresa haciendo X tareas. En ese contrato tiene que quedar todo claro. Y aquí, muy importante, estamos hablando de la importancia de educar a un cliente. ¿Qué es lo que yo hago cuando le envío un contrato de servicios a, a un cliente? Inmediatamente también le envío mi factura de, de trabajo y hasta que esa persona no me devuelve el contrato firmado, la eh, transferencia hecha, el pago hecho de esa factura, no comienzo a trabajar. Esto tú lo puedes hacer de esta forma si te sientes cómodo y yo de hecho te aseguro que es la mejor forma de evitarte todos los problemas de es que el cliente no me pagó, es que se atrasó, es que trabajé en vano, es que etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto el presupuesto está aprobado, se envía el contrato y en cuanto el contrato está firmado, el pago está hecho, comenzamos a trabajar. No te eh, imaginas las veces que me ha pasado de, sí, sí, sí, tú envíame el contrato, pero mientras vamos, eh, créame una carpeta en Drive, eh, te voy enviando mi logo, te voy enviando esto, te voy enviando aquello, eh, envíame el correo de los primeros pasos, sigo buscando... El, el material y ya luego te lo firmo porque es que no tengo impresora, me pasa tal, me pasa cual, no, sinceramente no, a veces me da la sensación ¿no? de que pagan justo por, por pecadores, pero lo cierto es que hoy en día hasta que tú no me devuelves el contrato firmado y la transferencia está hecha, yo no comienzo a trabajar, ni en contestar un mail, ni en crear una carpeta de Google Drive, ni en recibir archivos, ni en absolutamente nada. Porque es tiempo que estoy invirtiendo en un proyecto que ni siquiera sé si va a salir o no va a salir. Porque para mí el proyecto es eh, una realidad en el momento que ese contrato está firmado y esa transferencia o ese pago está hecho. En ese momento yo considero a esa persona un cliente. Con el simple hecho de que me haya dicho, sí, sí, vamos a trabajar, bueno, te, me envía un correo y te, te lo confirmo, no. En el momento en el que firma el contrato y me hace la transferencia, ahí es cuando para mí se convierte en cliente. Y te aseguro que esto te va a ahorrar muchísimos problemas. He visto muchos community managers que a veces me escriben y me preguntan, es que, ¿qué hago? ¿Le dejo de publicar al cliente? Eh, ¿Ya le he publicado durante un mes y medio? ¿No me paga ¿No me pasa las fotos? ¿No me pasa esto? ¿No me pasa aquello? Todo esto se podría evitar con un contrato. Si tú le pasas a tu, a tu cliente un contrato donde se especifique todo lo que vas a hacer, todo lo que necesitas, un correo en donde le cuentes cómo vas a trabajar, te puedes evitar todos estos problemas. Y también te puedes evitar trabajar en vano sin que te hayan pagado. Esperar a fin de mes para recibir un pago para mí es sinceramente un error. Lo cierto es que hay muchas personas que son muy confiables, que te van a pagar, que no va a haber ningún problema. Pero si tienes la posibilidad de montar tu negocio, establece tú las normas. Y una de las mías es, por ejemplo, el pago por anticipado. Antes cobraba por anticipado eh, mes a mes. Hoy en día cobro por anticipado por proyecto. Las personas que quieren trabajar conmigo ya saben cuáles son las normas porque al final este es mi negocio y a medida que mi negocio va creciendo también yo voy poniendo una serie de normas en función de también las experiencias que, que voy viviendo y la experiencia que voy adquiriendo dentro del sector. Así que pon tú las normas dentro de ese contrato y también las normas de pago. Esa era la segunda de las cuestiones que quería mencionarte que tienes que tener en cuenta. Tú eres quien tiene que imponer cómo va a ser la forma de pago. ¿Cuáles son los días de, en los que el cliente tiene permitido? Dentro de mis facturas yo, por ejemplo, incluyo una fecha de vencimiento. Y dentro del contrato se especifica que si esa persona se demora con eh, el pago... Eh, pasa días de, después de la fecha de vencimiento, hay un recargo. A ver, esto no quiere decir que si tú tienes muy buen rollo con un cliente y esa persona te dice, oye, mira, espérame eh, un día, cinco días o el tiempo que sea, tú decidas hacerlo, pero lo importante es que tú estés respaldado para esa situación porque habrá muchas ocasiones en las que el cliente actúe de buena fe y otras ocasiones en las que puedes... Eh, toparte con una persona que no actúe de buena fe y sobre todo para eso es cuando nos vale tener este contrato firmado y tener todo por escrito. Las palabras, como digo yo, se las lleva el viento, desgraciadamente, porque la verdad es que, bueno, esto ya es algo más personal, pero a mí me gusta el poder de, de, de la palabra y sobre todo su valor. Si yo me comprometo con algo, lo cumplo, pero bueno, no todos actuamos así, así que por eso es tan importante tener todo esto en cuenta. Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de educar a un cliente es eh, explicarle bien cuáles son nuestras funciones y cuáles no. Habrá tareas que tú puedas realizar, por ejemplo, yo podría realizarle a un cliente, no sé, eh, vamos a suponer un cambio en su página web, porque bueno, evidentemente yo no soy ni desarrolladora web, ni diseñadora web, ni nada por el estilo, pero puedo tener algún conocimiento y... Si veo que hay algo para solucionar, puedo eh, hacerlo en una situación dada. Pero esto no significa que sea una de, las, de mis obligaciones. Y te aseguro que una de las cosas que aprendí es a dejar esto muy, muy en claro. Porque también sucede que hay casos en los que tú haces algo una vez por hacer un favor que no te corresponde, pero luego esto se transforma en algo constante, en algo que tienes que estar haciendo siempre. Por lo tanto, también es importante que el cliente sepa cuáles son tus funciones, cuáles son tus tareas, qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que está incluido, qué es lo que no está incluido eh, y cómo va a ser ese proceso de trabajo si tú, por ejemplo, necesitas feedback. En mi caso, como Community Manager, yo necesito que mi cliente se comprometa a enviarme un material, a revisar eh, los contenidos, a aprobar esos contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que contarle a él cuáles son esos plazos, porque yo no puedo estar eh, cinco minutos antes de que salga la publicación viendo si lo hizo, no lo hizo, si lo revisó, no lo revisó, o qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, mi cliente tiene que estar al tanto de cuando yo, por ejemplo, voy a, a revisar si está todo programado, cuando voy a programar ese contenido, cuando necesito que él me dé ese feedback. Y esto aplica en todos, todos, todos los casos de servicios. Cuando tú necesitas un feedback del cliente, tienes que contarle cuándo va a... Um, cuando tú vas a necesitar que él te dé esa respuesta? ¿sí? Así que hablar sobre los tiempos de trabajo es también muy, pero muy importante. Si estás trabajando por, por un proyecto en concreto, es un cliente que vas a llevar durante un proyecto, un, durante un tiempo, cuéntale también a ese cliente porque quizás esa persona se crea que tu servicio eh, va a estar listo, tu trabajo va a estar listo dentro de una semana y quizás a ti te lleva tres meses, ¿no? Entonces... Esto es algo muy importante que también tienes que comunicarle al cliente para evitar malos entendidos, malos rollos, problemas y demás. Cuanto más claro sea todo desde, desde el inicio, la persona va a saber cuáles son las condiciones y está en su poder de decisión elegir o no elegir, que le parezca que sea mucho, mucho tiempo o, o poco, o que esté de acuerdo o lo que sea, pero lo sabrá desde el principio. No habrá sorpresas, no podrá nadie decirte no, bueno, eh, esto me parece que está tardando mucho, me parece que esto, me parece que aquello. Yo, sin ir más lejos, he contratado eh, un servicio recientemente y me han avisado que el proyecto va a estar terminado para junio. Bueno, estamos en, en marzo, yo acepto y yo sé que va a estar para, para junio. Puede gustarme o puede no gustarme. Yo he tomado la decisión de que quiero trabajar con esa persona y esperar, pero lo sé, lo sé por eh, anticipado, entonces no puedo quejarme luego y decirle a la persona oye que estamos en junio, ¿cuánto has tardado? no, porque lo sabía desde el principio, me lo comunicó desde el inicio y es lo mismo que tienes que hacer tú si tienes un negocio de producto, lo mismo con el tema de los tiempos de entrega, con los tiempos de, de reserva y demás también tienes que ser muy claro, explicar, si quieres que alguien... Si una persona quiere en realidad reservar un producto, tienes que explicarle cuáles son las condiciones. Si ese producto no lo tienes en stock, tienes que contarle cuándo lo vas a tener, de qué depende y, y demás. Si lo tienes en stock, tienes que contarle cuándo lo va a recibir en su casa, cuánto tarda el envío y de qué, y de qué depende. ¿sí? Entonces todo eso tiene que quedar muy muy claro. Cuando digo de qué depende, digo que no vale con que solo digamos, bueno, dentro de dos días o dentro de 48 horas, si por ejemplo estamos hablando un viernes por la tarde y la persona va a pensar que lo tiene el domingo. Todos esos malentendidos los tenemos que evitar, porque quizás tú te referías a días laborables, a horarios laborables. Entonces, a partir del lunes, que sería cuando tú eh, enviarías ese producto, es cuando empezaría a contar el, el plazo. Por lo tanto, la persona va a recibir el producto el día miércoles en su casa. No eh, puedes dar por hecho que esa persona está entendiendo perfectamente lo que, lo que tú le estás queriendo contar, ¿no? lo, lo que tú le estás explicando, que tú conoces cómo funciona el servicio de logística. Tienes que decirle, mira, eh, como hoy es viernes, yo lo voy a enviar el día lunes y a partir de ese momento va a tardar 48 horas o 48 horas laborables y ya está. ¿sí? Pero que quede siempre bien, bien en claro. Otro de los factores importantes a la hora de educar a un cliente y de tener una buena relación, sobre todo, porque bueno, no se trata solamente de educar, ¿no? Que suena como un poco fuerte, sino que es el hecho de poder tener una perfecta relación con nuestros clientes. Es definir bien cuáles son nuestros horarios de trabajo y que esa persona sepa... ¿En qué horarios puede ponerse en contacto con nosotros? Habrá personas que se levanten temprano y que a partir de las 8 de la mañana ya estén trabajando. Habrá personas nocturnas que prefieran que los contacten a partir de las 10 de la mañana. Habrá personas que preferirán que los contacten eh, solamente por la tarde o por la tarde no porque están con sus niños. Todo eso tiene que quedar en claro porque el cliente tampoco adivina cuál es tu momento en el que estás disponible y en el que se puede poner en contacto contigo, Así que tienes que, desde el momento en el que empiezas a trabajar, decirle, bueno, yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado o de martes a sábado o el día que tú quieras y que tú hayas decidido trabajar, contarle a ese cliente en qué momento se puede poner en contacto contigo para así te evitas también estar recibiendo mensajes o llamadas en momentos en los que realmente no estás trabajando, ¿sí? Y también, por supuesto, el otro consejo que te doy es que establezcas cuáles van a ser los métodos de comunicación. Esto es realmente muy, muy, muy importante, que definas cuáles van a ser los métodos de comunicación para cada cuestión. Yo, por ejemplo, tengo definido con mis clientes que nuestro método de comunicación es... El correo electrónico. Ellos saben que a través del correo electrónico yo voy a responderles lo más pronto posible dentro de mi horario de, de trabajo y también saben que si hay alguna urgencia tienen que ponerme un mensaje en donde diga urgente para que yo lo pueda ver a través de WhatsApp, ¿sí? Entonces, ese es el método que yo he establecido con ellos y tú puedes elegir el que tú quieras. Puede ser, pónganme urgente en el asunto, eh, envíame un correo a un correo especial, siempre por WhatsApp, envíame audios o no me los envíes, porque también escuchar audios lleva, lleva su tiempo. Hay muchísimas formas de comunicarnos, pero es importante que establezcamos cuáles van a ser los métodos y también que sepamos ¿Cuál va a ser el método para cada una de las cuestiones? Como te decía antes, ¿por qué? Porque si eh, yo, por ejemplo, eh, hablo con un cliente sobre, vamos a poner mi, mi ejemplo como Community Manager, sobre el calendario a través de WhatsApp, luego resulta que me envía un correo y también en el correo me habla de, de ello. Luego resulta que, eh, me llama por teléfono y me habla de eso, luego resulta que nos reunimos por Zoom y me habla de eso. Entonces, hemos hablado a lo largo de, de, del día por distintos medios y tenemos información que yo he apuntado en una libreta, información que he memorizado cuando hablábamos por teléfono, información que me he enviado en un audio de WhatsApp, información por todos lados que se pierde. Entonces, es importante que también tengamos definidos cuáles van a ser los canales para cada una de las cuestiones y que si, por ejemplo, hablamos en una reunión o personalmente o en una llamada de algún tema de cuestión, también tengamos... Eh, una forma de organizar toda esa información en un lugar, ¿sí? De forma tal que nada se pierda, que todo lo que el cliente te comunique, eso también aplica para tu negocio de de productos, porque por ejemplo puede suceder que un cliente te escribe por Instagram, oye, quiero esto, luego te envía un WhatsApp, oye, agrégame tal cosa en el pedido, luego te llama por teléfono y te dice, oye, ¿cómo va vale lo del pedido? Porque mira, te voy a agregar tal. Cuando tú vas a preparar ese pedido, realmente tienes que recorrerte redes sociales, eh, correo, eh, WhatsApp y demás, y probablemente te termines olvidando de enviar algo o de quitar algo o de lo que sea, ¿sí? así sí entonces, importante que tengamos la información centralizada en un lugar y que nuestro cliente sepa cuál es el método de comunicación que vamos a utilizar para comunicarnos, sobre todo cuando hay algo que es muy, muy, muy importante que no tiene que perderse y sobre todo para tener eh, también nosotros todo bajo control, todo organizado, porque realmente es muy complicado trabajar sin una planificación y una organización. Así que bueno, estos son los aspectos más importantes que yo creo que tienes que tener en cuenta a la hora de eh, plantear esta relación con el cliente, de educar a ese cliente que no tiene por qué saber, como te dije antes, ni que hay un contrato por medio, ni cómo es tu forma de trabajar, ni cómo tú te sientes a gusto cobrando, ni en qué momento puede ponerse en contacto contigo, ni a través de qué medios tiene que ponerse en contacto contigo. Esto es algo que le tienes que contar tú desde el principio, que tienes que explicarle cuál es tu forma de trabajar, cómo va a ser vuestra relación, porque así te vas a evitar, como te he dicho, Muchos, muchos dolores de cabeza, vas a tener una buena relación con tu cliente desde el principio sin ningún inconveniente porque todo estará claro y los dos sabréis cómo os vais a comunicar, cómo vais a trabajar y todo el proyecto podrá salir espectacular, te lo aseguro. Espero que este video te haya gustado, si es así te invito a que le des tu like, a que también me dejes un comentario, me cuentes qué dudas tienes, qué preguntas quieres hacerme sobre qué otros temas te gustaría que cree más vídeos, que sabes que siempre me encanta recibir tu feedback y crear contenidos en función de lo que tú estás necesitando en este momento. Nos vemos el próximo martes en un nuevo vídeo de este curso Quiero Emprender por Dónde Empiezo, pero antes no olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. ¡Chau, Chao, chao.